Presidente, señora ministra, quisiéramos conocer su valoración de las actuaciones y las medidas de prevención que ha tomado el Gobierno frente a los incendios del día 15 de octubre en Galicia y en el noroeste peninsular. Muchas gracias, senadora Angustia. Señora ministra. Muchas gracias, presidente. señoría. Al igual que hemos estado en la prevención. En la política forestal y en la extinción estaremos en la restauración de daños y seguiremos trabajando para identificar y detener a los criminales que tanto daño han provocado. Hoy contamos con más presupuesto para el dispositivo de extinción que nunca, con más medios aéreos que nunca, con más presupuesto para la política forestal que nunca y con más medios humanos y mejor preparados que nunca. Además, nos habíamos anticipado a las condiciones previstas para el fin de semana del 14 de octubre, triplicando la capacidad de descarga de un mes de octubre normal. Usted sabe, como todos, que ese fin de semana se dio una desaforada actividad incendiaria que se hizo dolosamente coincidir con unas condiciones climatológicas muy adversas. Provocadas por la cola del huracán Ofelia, que dejó vientos de 70 kilómetros por hora. La reacción de la sociedad fue de lamentar lo ocurrido, de condena y reacción contra quienes prenden fuego. Yo expreso de, nueva, de nuevo mi condena, que se suma a todo el trabajo hecho. Quiero, por primera vez, escuchar también la suya. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Senadora Angustia. Gracias, Presidente. Señora Ministra, el día 6 de octubre se activa la alerta por sequía en Galicia y a la vez que pasa eso, el Gobierno de la Junta de Galicia despide casi 500 brigadistas. Ustedes leen el ahorro económico exactamente igual que la Junta de Galicia y no solo no incrementan efectivos, sino que además no alertan de la posibilidad de que se cometa, de que se provoque un desastre de magnitudes como el que finalmente ocurre el día 15 de octubre. Lamentamos la pérdida de cuatro vidas humanas, lamentamos la pérdida de 5.500 hectáreas de terreno quemadas, lamentamos la pérdida y los daños materiales en pueblos y viviendas y lamentamos la pérdida de miles de vidas animales no humanas de las que tampoco ustedes se han preocupado. En este momento ustedes no son capaces de activar ni los protocolos de emergencia más elementales y de dar a la población, recordemos que solo en el área urbana y periurbana de Vigo, 300.000 personas, Estuvieron cercadas por el fuego, no son capaces ni de dar las instrucciones más elementales de protección y evacuación a través de los servicios de comunicación de utilidad pública. Esos servicios siguieron con sus emisiones. Tampoco tenían brigadas forestales en la zona para cubrir la emergencia. No quisieron activarlas. Les recordamos que Galicia ardía ya desde el viernes, no empezó a arder el domingo y conocían de antemano tanto la previsión de ausencia de lluvia como la llegada de fuertes vientos. Aquí está la primera de sus nefastas políticas. Deciden trasladar en el último momento a la UME, a la unidad militar que actúa en el último momento frente a la atención de los servicios de las brigadas forestales, profesionales y en servicio anual, porque lo que ustedes pretenden es someterles a una pérdida progresiva de condiciones laborales y, por esto además, externalizan sus servicios con TRAXA, porque lo que ustedes quieren es un servicio de emergencias militarizado y que, por lo tanto, solo responde en el último minuto. El segundo error es el fondo de sus políticas, de su modelo de políticas forestales. Para evitar los incendios hay que transformar el sistema productivo rural y, para superar la despoblación rural, indefectiblemente hay que, hay que abordar la reconexión de las explotaciones forestales, hay que reconectarlas con el total del sistema agrario. Parece, además, que todavía no se han dado cuenta de la dimensión del cambio climático y, por lo tanto, no se han dado cuenta de la necesidad de integrar sus consecuencias en todos sus planes y en todos sus sus protocolos forestales. Tercero y más urgente, nada de esto se resolverá si no abandonan su política de ministros de Dios y no dejan de rezar por la lluvia en vez de activar ya de una vez todas las indemnizaciones y todas las ayudas que ya deberían de haber activado para que puedan recuperarse tanto personas como terrenos forestales. Y, sobre todo, señora ministra, no se resolverá mientras no cese su política de puertas giratorias del Mapama en Galicia, mientras, mientras ustedes defiendan el monocultivo de Eucalipto y defiendan los intereses y la supervivencia de las grandes multinacionales colocando a los exministros y exconselleros de su ramo en el Consejo de Administración de ENCE, tendrá que seguir siendo el pueblo gallego el que se defienda y ustedes actúan contra el pueblo gallego, contra su monte y contra sus rías. Muchas gracias, senadora Angustias Señora ministra, presidente señoría la demagogia enciende no apaga, no ayuda absolutamente nada. Usted sabe que no es un problema de medios. El Ministerio habría triplicado eh, su capacidad de lucha contra los incendios. Tenemos uno de los mejores dispositivos. El trabajo que nos corresponde ahora es que la gente no se sienta impune. Le cuesta a usted mucho condenar los hechos delictivos. ¿Por qué no se suman a la denuncia de estos hechos delictivos? ¿Por qué no nos ayudan a concienciar y a promover el retrato social a estos eh, criminales? La ciudad de Vigo es falta de política forestal. 90 incendios de noche en un entorno periurbano, ¿es falta de política forestal? ¿Siete focos al tiempo a la una y media de la mañana es falta de política forestal o de criminalidad? Asturias, sí, donde gobierna eh, Izquierda Unida con el PSOE y Galicia, no, ¿es falta de política forestal? Eh, eh, las briefs del ministerio trabajan el 65% de su tiempo en labores de prevención, el 5%. En, en, en extinción. Tenemos más presupuesto que nunca y más política forestal que nunca. Nuestra reacción, como la del conjunto de la sociedad, ha sido primero la de trabajar, la de colaborar, la de extinguir la de condenar y la de demostrar la solidaridad con el pueblo gallego. La suya fue distinta, Tracan, tratando de sacar provecho de una situación muy complicada, haciendo gracias, gracietas, sobre, haciendo chistes cuando ya había muertos. ¿Cómo se siente usted como gallega ante las gracietas de sus compañeros Echenique y Dante Fachín? Le invito una vez más a que condene a quien prende fuego. ¿Se puede usted reír de estas situaciones? También de Dios me parece ir un poco lejos.